Oh yes. <risa> bueno, aquí ya está la, la entrada cuando entramos directamente está aquí el baño este es un baño amplio tiene bastante espacio igual tiene tina en la parte de aquí tiene sus lavadora y secadora Este este dice es, eh, is eh, close right okay. aquí. aquí tenemos la cocina eh, es eléctrica este, pues tiene una zona de lavado todo esto es, este, no está este, amueblado o sea viene solito ahorita ese es del, del del habitante actual tiene bastantes espacios acá arriba oh, también tiene aquí bastantes compartimientos el refrigerador aquí está. Aquí, bueno, sería el espacio. Bueno, aquí ya se entra en la parte de la, de la sala. Aquí la parte de la sala es este... Pues ahí se tiene la ventana. Y aquí está el cuarto. Que hay un pequeño espacio también para lo que es la tele. Y bueno, esta sala está bastante... Está bien aceptable, aquí por ejemplo él puso aquí su, su mesa para desayunar a lo mejor en vez de haberla puesto aquí él, él la puso aquí come y pues tiene vista hacia allá no este eh, me comentó que estas tienen tres, tres espacios, de, son tres ventanas y bueno, para poder, el sol ahorita pues está ahí voy a este lado y así se vaya de este lado este aquí es como un espacio como un den aquí el den, aquí podría ser un tema de mi home office y este está conectado hacia la sala aquí en la sala pues está directamente el trabajo, podríamos poner aquí la la, la cuna y aquí podría ser mi espacio de trabajo o viceversa y bueno y acá de este lado se tiene eh, la cama este no tiene, no, no, tampoco no tiene camas, o sea eso lo tenemos que comprar nosotros y es la parte de la <coughs> de la sala. Eh, la calefacción está aquí. Eh, entonces entendería que sería fluff. Okay, y pues sería todo. no not for hitting. Es, es, es <risa> which, eh, which one? baseboard heating not for hitting. Ah, Baseball park. Baseball. Baseball, yes. which means that element of heating there. no not floor hitting no Ah, uh -huh, uh -huh. ah, ah, ah. Ah, claro, claro. Es no flot, ¿what es baseball? So es yeah, like uh, getting out the air, right? Yes. Okay, good, good. Espacio para las bicicletas. Aquí vamos a tener, eh, bueno, pues él recomienda que se compre una de esas. Y bueno, aquí estas son como que abiertas para que se pueda colocar aquí la bici. Esta está en la parte de abajo de lo que es el este el edificio. Es el lugar. El departamento no okay. es ninguno de estos dos de acá arriba. Aquí abajo hay como una cafetería. Y bueno, aquí está completamente la avenida. Ahí aquí todos estos se estacionan para dar vuelta a la derecha más adelante donde está el McDonald's. Bueno, no se estacionan, están haciendo fila desde aquí. Me llamó la atención cómo hacen la fila. Bueno, esta es la calle por fuera. Ahí está una gasolinera que ven a dentales. Y el departamento debe ser ah, como por ahí de ese amarillo. El segundo, debe ser, debe ser como el de ahí. Hola, amigos. Bueno, el video que acaban de ver es un. Es un house tour de un posible departamento al que íbamos a rentar Básicamente pues es un departamento chiquito ¿no amor? Si, sí, pensamos, bueno de hecho es como para una persona o una pareja No es tan grande, se ve, se ve espacioso pero en realidad no es tanto Pues es un departamento que no tiene utilidades eh, Todo eh, básicamente hay que pagarlo por separado como lo es eh, la luz, como lo es el internet y este, es, es muy bonito en la parte de que pues en la parte de la ventana tienes vista a la avenida ah, está, es que está muy bien ubicado, eh, creamos que el precio obviamente es por, el, por la ubicación porque como bien dice Axel está sobre una avenida muy transitada y muy comercial entonces está muy muy padre sí por eso es 1850 que es un cuarto, un espacio de un den, este, cocina, comedor, este, sala pues eh, y con el aire acondicionado, pues eh, te puedes encontrar algo eh, con esos mismos precios en diferentes zonas. Los rangos que hemos visto predominantemente de, de para dos cuartos van desde 1600 en la zona de Bornaby hasta 2200 inclusive más no amor sí sí sí porque ya dependiendo de las necesidades y del presupuesto pues ya es lo que puedes encontrar aquí y fuera de Bornaby en otras eh, ciudades pues la invitación es que por ejemplo si ustedes van a buscar algo que eh, para rentar en la zona de Bornaby que está al ladito de Vancouver pues puedan hacer la búsqueda a través de páginas como lo son eh, Craigslist Marketplace de Facebook eh, Zoomper y la página de Walk Score eh, la, sobre todo la página de Walk Score les va a ayudar mucho para poder evaluar qué tan cerca están del de, eh, transporte de los servicios como el supermercado o algún otro tema para ir a caminar o para andar en bici Sí, sí, sí. Está muy padre esa página. Chequenla. Eh, no necesariamente tienes que estar aquí para a lo mejor eh, evaluar una zona como está. En esa página también creo que da eh, las escuelas cercas, cercanas: ¿no? Escuela, restaurantes, escuelas, restaurantes, gasolineras, parques. Sé o sea, todo. Está muy padre. Chequenla y. <risa> y consideren para escoger un lugar de vivienda. ¿Cuáles son los papeles que piden? Normalmente los papeles que piden van a ser eh, historial eh, de crediticio, tus permisos de trabajo, tu permiso de estudiante, eh, cartas de referencia laboral. Realmente en este lugar, como era por parte de la inmobiliaria, que es la que estaba rentando todo el edificio para diferentes personas, pues sí eran muy meticulosos para los papeles. Pero no es así en todo, ¿verdad, amor? No siempre así te piden todos los documentos. Depende de las personas que te vayan a rentar, qué tan, tan meticulosos sean con sus arrendadores. Y prácticamente piden, en general piden referencias. Cuando eres nuevo pues omiten ese paso, pero a lo mejor eh, te van a pedir como historial crediticio bancario, uh, permisos de trabajo, pasaportes y todos los documentos. Algunos arrendadores sí son muy flexibles, por ejemplo, el lugar en el que actualmente rentamos realmente no pidieron tanta documentación, simplemente eh, fue que nos, después de una pequeña entrevista nos preguntaron a qué, qué nos dedicamos y todo eso, y simplemente por el hecho de habernos visto y haber platicado con nosotros, dijeron cuando ustedes gusten aquí tienen este, la entrada a, a la casa y pues está muy padre porque eso muestra que pues hay mucha flexibilidad, ¿no? Sí, claro, yo creo que también influye porque ellos nos comentaron que también migraron hace tiempo y que ellos entienden la situación de por las que a veces pasamos y sobre todo cuando somos, pues, únicos en, en, ajá. Entonces ahí la verdad es que se han portado súper buena onda y... Pues sí, nos dieron así, como que nos abrieron la puerta de su casa Luego, luego, es más, todavía ni firmábamos contrato, ni pagábamos renta, nada Y nos habían dado la llave de la casa Entonces, sí, prácticamente confiaron en nosotros Y qué padre que haya todavía personas que hagan eso con nuevas personas Así que cuidemos y si tenemos esa oportunidad, pues hay que pues agradecer, ¿no? Sí, que cuando ustedes vengan o ustedes ya que están aquí Y si han pasado por situaciones similares pues que la primera ocasión les hayan pedido tantos papeles no significa que va a ser siempre así, ¿no? Realmente es tema de ser paciente, buscar y encontrar lo que mejor convenga. La zona de Borna en particular nos gusta mucho, es bastante céntrica, eh, de mi parte pues queda muy cerca de mi trabajo y pues es algo que realmente nos beneficia bastante. Sí, eso, es, una, es una zona muy linda, es una ciudad bonita, muy verde tiene bastantes parques, eh, escuelas, la verdad es que todavía como nuestro bebé todavía es muy pequeño pues no nos hemos enfocado así como de ay, escuelas o parques y así, ¿no? pero eh, está, está muy bien, está muy bonita la ciudad está muy bien diseñada, tiene muchos espacios recreativos y no dudaría que otras ciudades igual están así de, de diseñadas Sí, por ejemplo, eh, lo que resta del video les vamos a hacer una muestra de nuestro recorrido al parque de Golden Ears Park Este parque queda situado en la parte de Maple Ridge y bueno, esperemos que sea de su agrado eh, como verán, la naturaleza abunda mucho en Canadá no, eh, no, no, no se queda atrás la parte de British Columbia y pues esperemos que disfruten mucho este recorrido de Golden Park y es bastante bonito tiene mucha naturaleza tiene mucho eh, van a ver una parte del lago es maravilloso sí en, en, a este parque la verdad lo conocimos porque nuestra amiga de una mexicana en Canadá ella nos invitó a hacer este hiking con su esposo y la verdad está muy bonito el lugar les dejamos aquí los videos y si no la conocen, pues estaría padre que pasaran a ver. De hecho, es muy es muy activa en Instagram y comparte constantemente historias de lugares que ella visita aquí en British Columbia. Sí, nuestro amigo Miles y amiga Abby, pues este, gracias por habernos invitado a este lugar. Y bueno, pues a continuación véanlo y esperemos que les guste. Es una delicia de naturaleza. parte del vídeo les agradecemos mucho ahora sí que sus vistas este, si les gustó mucho este vídeo háganoslo saber con un like con algún comentario o compartiéndolo realmente eso nos motiva mucho para seguir haciendo videos para el canal y que estemos de manera constante cada sábado con ustedes que pasen bonito fin de semana y cuídense mucho make it real make it happen